Absolutamente. Yo he dicho en alguna ocasión que la solidez de los proyectos políticos, de los principios políticos y de los valores se suele medir a veces en, en, en contextos muy extremos. ¿no? En el sentido de que en una época en la que la inmediatez y la respuesta rápida no te dan tiempo a hacer ejercicios serenos, nosotros creo que en la izquierda independentista vasca tenemos una cierta ventaja y es que tenemos principios sólidos, y sabemos exactamente cuáles son los valores que queremos transmitir a la sociedad. En el momento en que Rusia invade Ucrania, nosotros fuimos de los primeros que salimos a hacer una valoración en la que dijimos fundamentalmente cuatro cosas. En el minuto uno, que es cuando es difícil fijar una posición, porque todo el mundo la exige y ahora la rapidez a veces invade el espacio de lo que tendría que ser una reflexión serena sobre las cosas. Dijimos, primera consideración, los vascos votamos que no a la OTAN. En referéndum, de manera democrática. Y por lo tanto, hay que tener en consideración que este país, este pueblo, esta nación, dijo en su día que no quería integrarse en la OTAN. Y eso se debe de respetar. Segunda consideración que dijimos, algo sabemos en este país de escaladas militares. Y lo que dijimos fue, condenando, repudiando, eh, rechazando la invasión de Rusia, porque nadie puede invadir otro país... Tratando de resolver ningún problema. Ni Rusia, ni tampoco los Estados Unidos de América y la OTAN. ¿eh? Porque aquí ha invadido países todo el mundo. Y por lo tanto lo que decimos es, nosotros rechazamos tajantemente la invasión. Pero tercero, dijimos, cuidado con el envío de armas. Porque el envío de armas va a traer una escalada. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Ahora son tanques. Primero se dijo, no, vamos a mandar armas defensivas. Luego se dijo, vamos a mandar armas un poco más ofensivas. Ahora se van a mandar, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente son aviones y barcos. ¿Qué es lo siguiente? Que se cierra el espacio aéreo a, a, a Rusia. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? ¿Cómo se puede tener a alguien como Borrell diciendo que hay que derrotar a Rusia en el terreno militar? ¿Cómo se derrota a una potencia nuclear en el terreno militar? están jugando con la vida del planeta, de la humanidad, nos están llevando a una escalada que no tiene salida. Y, por lo tanto, lo que decimos es, lo que hay que abordar es el tema y el problema en términos, digamos, diplomáticos. Y nosotros lo que decimos es, cuanto más armas se lleven, más muertos va a haber y menos salidas y menos condiciones va a haber para salidas diplomáticas. Por lo tanto, esta es nuestra posición. Y lo que decimos es, no, lo que hay que exigir es que se sienten en una mesa, dialoguen y alcancen un acuerdo. Ya sé que es difícil, ¿eh? Ya sé que es difícil, pero quizás eso sea más difícil que hacer la guerra, pero la guerra nos está precipitando a una escalada que no sabemos dónde va a terminar. Y aquí no se está dirimiendo una guerra en términos de derechos humanos, ¿eh? sino de intereses estratégicos, por un lado y por el otro. Y por lo tanto hay mucho interés en que la guerra continúe y escale. Y nosotros lo que decimos es, cuidado con las escaladas porque se sabe dónde empiezan y no se sabe dónde terminan. Y nosotros observamos con mucha preocupación la auténtica frivolidad y responsabilidad de la élite económica y política europea que está jugando, ¿no? pero está jugando con, con, con pueblos para dirimir otro tipo de intereses que nosotros no compartimos. Por lo tanto, resumo, Euskal Herria dijo que no a la OTAN. Nosotros rechazamos contundentemente, rechazamos firmemente, con todas las palabras que ustedes quieran utilizar, la invasión de, Ru de, Rusia, de Ucrania por parte de Rusia... Estamos en contra de la escalada militar, estamos a favor de la paz y de una solución negociada a este conflicto.